Muy bien, nos encontramos con estelar jugador de las Águilas Ibaña Andy Malte. Andy, un año más en la Liga Invernal de la República Dominicana, listo para integrarte al en entrenamiento la próxima semana. Sí, sí, gracias a Dios, tú sabes, estamos saludables y preparados para dar todo por todo con las Águilas y nada, practicando aquí, preparándonos para, para el 30 ya que iniciamos los, los entrenamientos. Andy, desde 2011 no jugaba a nivel de grandes ligas, este año Arizona te da la oportunidad, inmediatamente tu primer turno, con esta cuadrangular la experiencia de ese momento. Bueno, fue una experiencia muy muy bonita, oye, yo te digo que, que lo sentí más que, que mi primera vez que jugué en Grande Liga, y cuando me llamaron y me dijeron, me dieron esa noticia, fue algo... Increíble, yo no lo creía Hasta lloré Y nada, gracias a los, los, los Diamondbacks de Arizona Por darme la oportunidad otra vez De, de pisar un estadio de Grandes Liga de nuevo Andy, queda gente libre el 29 de este mismo mes ¿Te gustaría volver a firmar con la Arizona Diamondbacks? Bueno, ellos hay una, una, una oferta ahí Ellos quieren que yo vuelva para atrás Todavía está muy temprano, no sé qué voy a hacer todavía Tengo que eh, hablar con mi abogado A ver qué, qué es lo mejor para Andy Marte Y, y nada, que sea lo que Dios quiera Dios, Que Dios me ponga en el camino ideal un año de 54 de a nivel de triple A, una gran cantidad de carreras, 80, un buen promedio de boteo, ¿Qué ajuste hizo a mi martes? en la temporada muerta que pudo ejecutarlo a la perfección a nivel de AAA? Bueno, eh, trabajo, trabajo. Aquí yo me preparé, me preparé con los muchachos aquí, con Emil y eso y Benja. Eh, me preparé bastante bien, trabajé fuerte y mucho, mucho subí, muchas repeticiones y yo creo que eso fue mayormente, primeramente, gracias a Dios y el trabajo que yo hice. Al mensaje final a la fanaticada que siempre se ha identificado contigo, a pesar de que hace mucho tiempo no viste el uniforme de los gigantes. Bueno, nada, eh, que apoyen la pelota invernal y que, que apoyen a su equipo, a lo de los a los gigantes que los apoyen que vengan al play y igualmente lo de las Águilas y nada buen show agradecer lo que es la presencia de Andy Maldte el jugador dominicano que pertenece a las Águilas y van. una presentación especial gigante príncipe <tose> E aí...